Lo que pasa es que él apuntó muy alto, se quiso comparar con Becca. Todo el mundo está hablando del mensaje que le dejó Leo Messi a Kun Agüero en su stream. Estaba convencido que iba a ser. Y es que Messi, de nuevo, no se mordió la lengua. A eso le preguntamos a quién se había parecido, <risa> casi la pega. Vamos a hablar ahora del stream que organizó el Kun Agüero con Leo Messi y Papu Gómez. Y es que además de hablar del cambio de look de Papu Gómez. Entre broma y broma, Messi reprochó a su ex compañero que no participase a menudo en el chat de WhatsApp que tienen los jugadores de la selección argentina y dijo lo que pasa es que vos no apareces y cuando estás al pedo y te acuerdas empiezas a mandar una pregunta tras de otra. No es así tampoco, escribes cuando tienes ganas nomás! Le recriminó Messi a lo que el Kun Agüero respondió y está bien escribir cuando tengo ganas. A veces escribimos todos si y vos no apareces. Pasan tres días y apareces con boludeces una tras otra. Así le dijo Messi, volviendo a la carga, para zanjar el tema, Güero dijo lo siguiente. Y yo los dejo porque están hablando algo de la concentración y yo no estoy ahí. Aunque Messi se refería a su participación en general. Seguimos hablando de Leo Messi en clave de club y vamos a ver qué es lo que han dicho desde Barcelona respecto a su posible vuelta al club culé. Recordemos que el contrato de Messi con el PSG expira ya este próximo junio de 2023. El presidente life y dueño del club ya ha dejado claro que en cuanto termine el Mundial... Se sentará a hablar con el rosarino sobre su futuro en el Parque de los Príncipes. El Fútbol Club Barcelona, equipo del que se fue en verano de 2020 porque la entidad no podía permitirse su renovación por términos económicos, sueña con su vuelta. Un regreso, sin embargo, que a Jordi Cruz Cruyff se le antoja complicado. Lo dijo así, cuando hablamos de Messi hay muchas cuestiones, como la del fair play financiero. Los sueños son gratis, pero los futbolistas no. Y no es Messi en general, es todo el mercado. Así lo dijo en una entrevista al diario Sport. Admitió que como culé guarda recuerdos de su familia, de su padre, por lo que estaría encantado de ver al argentino de azulgrana, pero prefiere ponerle fecha a su vuelta. Cuando dos grandes se han hecho grandes mutuamente, es importante que esa historia acabe en un abrazo final. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sé, pero los dos se lo merecen y deben hacer ese esfuerzo. Jordi Cruz también habló de uno de los capitanes, en concreto de Sergio Busquets, y dijo lo siguiente. Es un jugador ejemplar dentro y fuera del campo, lleva muchos años en el club, y cuando un jugador tiene ese perfil, la gestión es diferente. Estamos en contacto permanente, obvio. Otra cosa es que se quiera comunicar hacia afuera, no nos corresponde. Cuando toque se comunicará, tiene que salir de él. Tiene el derecho de elegir el momento, el cómo, cuándo y qué mensaje quiere dar.